Los docentes de música del Centro Educativo de Cuidado Infantil Cesiwaz interpretan la canción Las frutas para todos los pequeños del hogar. ¿Qué nos aventamos ahora? ¿Se pues, ¿Qué te sugiera? Si me haces un eso. voy a hacer por aquí. Me traje una pera para desayunar. Me gusta comer sano cuando, cuando hay cuando, cuando chanza. Eh, hay una cancioncita acerca de, de, de las frutas. De las frutas. Y, sí, sí, Y nos invita a cuidar nuestra alimentación desde pequeños, es cierto. Muy interesante será. Recuérdeme, Ah. Sí, mi memoria está medio atropellada. Me encantado de conocerte. Me encanta frutas. Te sí, quiero, quiero ofrecer. ¿Cuál es tu fruta favorita? ¿Cuál es mi fruta favorita? Su ¿Sí, fruta. Mi fruta favorita, el mango. El mango. A mí me gustan sí, las tunas. Pero, pero le, a mí de las tunas nomás me gustan no, los nopales. No, no, hace sí, muy tuneros. No <risa> <gusta, risa> <¿sí>? Muy frescas <risa> y sí. bueno, pero hay muchísimas frutas. Ahorita aquí en la canción van a ver, vamos a hablar de muchas, pero muchas frutas. Esto se llama ricas frutas. Ricas frutas. Vamos. Y dice. Un sano comerse un marrano Marrano ¿Qué dicen ustedes si Comercio un marrano? ¿El marrano es fruta? Eh... ¿Sí es No. No <risa> ¿Qué es? es animal, ¿no? Es, uh... sí, es animal Entonces, No, todo <risa> no queda, no Algo que rime con marrano mm, Un pantano gusano, ¿Gusano? ¿Usted come gusanos? La en mis manzanas una que otra vez sí, son muy ricos. <ríe> Qué raro. Eh, oh, no, no, no. creo que ustedes coman gusanos o sí. Nah. No, no, no, otra cosa. Qué rico con marrano, con gusano, pantano, ¿San? un uh, banano. Podría ser un banano. banano. banano. Como los parecí? changos. Sí, es correcto. Sí, pues sí, como sí. los changos. Entonces es muy sano comerse un banano. Ah, un, dos, tres y. niño grande y muy fuerte. fuerte o si eres fuerte. niña una princesa inteligente. inteligente debes tomar la decisión más prudente evita fuerzas frutas para mí Uno, dos tres vamos a rapear y dice una manzana una ciruela todas las uvas que puedas, puedas comer <tose> trozos de piña, pan, niña pesa te roja, te hace crecer. Bueno, recuerden comer sano, comer frutas, en este tiempo que empiezan los fríos, pues comerse una naranja, un marrano, un marrano. No, no, un, marra no, no nada. un marrano, no, un marrano, no, ni gusano, un banano, un banano. banano. banano. Sí. Que rime por lo menos, ah ¿no? Pues sí. Y que sea fruta. ¿Qué sea? Si sí, ah, o es sea, manzana, manzana con gusano, pues es malo. Manzana bien. con gusano, proteína y fibra. Y fibra. Bien, bien hecho. <ríe> que no sea fibra de vidrio. Pero ¿eh? no, bueno, o sea, no, porque no. Luego... Imagínense. No. El ¿verdad? El Muy bien.